Una pregunta que ya me hizo una amiga que está con el tema de la dieta y yo le digo, ojo, ojo, porque están con el tema de lo diet, como si lo diet realmente ayudara a adelgazar y fuera la mejor opción. Y me estoy metiendo en un tema de un barro, un pantano, peor que el de Florida. Bueno, please. Hay una gran diferencia entre diet y light,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 A veces eh, los ves gritar hasta desaforados, tirarles de la mano, sí, del sí, sí. bolsillo, comprame, comprame, comprame, comprame. Porque es una adicción, es una adicción. Entonces gradualmente hay que ir eh, reemplazando. Bien, eh, esto porque había otra pregunta acá que me habían hecho antes de, la, de iniciar. Vamos a contestar esta y la voy a desarrollar. La opción sería, y eh, no está mal activar el centro de satisfacción. Sí, hay que sí, cuando van a los cumpleaños, que vuelven, que no los puedes dormir a los chicos. Si fueron a colegio, van a cumpleaños, yo para dormir un chico después de un cumpleaños, Dios mío. Bueno, pero eso es otra cosa. <risa> la clase no está estimulante. Es otro, es otro tema también. Eh, los estimulantes que se les ponen, estos aditivos químicos, y hay la, países del la, la. norte europeo que están prohibidos directamente. Si a vos te agarran vendiendo productos con estos aditivos, vas preso. wow ¿eh? Y nosotros en la Argentina se los damos a los chicos y los cumpleaños. Sí. Y los pone así como decimos. Y ¿sí? porque los excita. Ajá. Produce lo que se llama el, niño, el síndrome de hiperactividad. Hiperactividad. Y ansiedad qué y temón eso. para los chicos. El... Eso uno. Sí. ¿Cómo hacer para que los dejen? Como les decía, no está mal estimular y activar el centro de placer. Está sí. bárbaro. Pero hagámoslo con alimentos saludables. Claro. O sea, utilicemos grasas saludables, azúcares saludables y sales saludables claro. o vos ¿Sí? que me acuerdo de una época que me das para los chicos eh, pasas de uva por nueces almendras por qué eh, porque en, el, en el fruto seco vos tenés grasa mm. y tenés en la pasa de uva y en los frutos en la fruta deshidratada tenés azúcar claro. entonces yo estoy usando grasa y azúcar voy a activar el centro de saciedad pero con un alimento saludable claro y este tema de la saciedad es fundamental también distinguir porque hay alimentos que generan saciedad pero en realidad no, estén, no están nutriendo, ¿no? No, la saciedad se da por la fibra. Uh -huh. El producto industrial no tiene fibra. Okay. Lo único que hace es estimular el centro de satisfacción. Como no da saciedad porque no tiene fibra, vos lo dije, rápidamente se va y después vas a buscar más, más y más. Ah. Si vos comiste frutos secos y pasas de uva, eso tiene fibra. Eso distiende el estómago y da sensación de saciedad, y activa otro centro que es el centro de saciedad ah, ah, ah. comí, estoy tranquilo, me siento satisfecho me siento satisfecho, en cambio el producto industrializado como carece de fibra esa sensación de de satisfecho nunca llega, claro porque lo que activa ese centro es, son otras vías que es la fibra, la, la glucemia que podemos después desarrollar el tema de la glucemia, y la masticación Sí. ¿Sí? La masticación activa el centro de, sati de saciedad. ¡Ah! Sí. Estoy comiendo, Bien. ya me quedo tranquilo. En cambio, cuando uno come un dulce de leche o uno, un caramelo, no mastica. Es, eh, es secreción de saliva nada más. Okay. ¿Sí? No hay activación de masticación. Bien. La masticación activa el centro de saciedad. Entonces, me quedo más tranquilo. Por eso la alimentación natural que es más rica en fibra, satisface. Bien. El otro y además que ayuda a la digestión, distinto bueno, acá tenemos un montón de preguntas más por ejemplo, acá pregunta Pia eh, el nombre de licenciado, se ve que entró después en la charla doctor Roberto Vitale, médico naturista me pregunta si tenés Instagram no aún pero sí tenemos... <risa> Ahora la página doctorvitale.com y el canal de YouTube. Y el canal de YouTube, sí. se pueden comunicar eh, por Facebook. Eh, no, perdón, por, eh, para pedir turnos. ¿sí por no? Facebook, sí, sí. En el, la página está todo, doctorvitale.com. Ahí encuentran sí. todo y muchos y, más sí, videos. Y, y preguntan y en qué países eh, más desarrollados estos buenos productos hay, ¿no? Eh, en Argentina tenemos, en Argentina tenemos muy buenos productos, uh -huh. muy buenos productos. Uh -huh. Lo que hay que hacer es promocionarlos y promover que eh, subvencionar a los productores de frutas para que en los colegios haya fruta y no pan blanco y galletitas. Uf, o sea, eso sí. es algo básico. Pero bueno, hoy es día de elecciones, ahí es donde hay que hacer ese tipo de cambios. ¿sí? Sí, promover sí. políticas de cambio en las escuelas, por sí. ejemplo.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 ¿Sí? Y entonces uno consume el paquetito porque dice color verde o porque dice diet y diet no implica un alimento hipocalórico un alimento aliment bajo en calorías Ajá. diet no es bajo en calorías es una enorme confusión y enorme engaño uh -huh. un producto eh, para celíacos que están llenos de azúcar es un producto dietético uh -huh. porque es un producto modificado para cumplir con el estándar de una dieta determinada que es la dieta del celíaco pero nada tiene que ver con el hipocalórico uh -huh. ¿Eh? uh -huh. eso lo hace mucho yo tengo un producto que dice producto diet porque lo bajaron en grasas entonces es dietético porque está adaptado para una dieta de una persona con problemas de colesterol pero puede tener un montón de azúcar claro entonces en calorías tiene lo mismo o más que ahí está de nuevo el engaño de cómo nombro las cosas yo me acuerdo cuando trabajaba de abogada en la famosa bebida voy a decir el nombre porque <risa> Eh, que este me acuerdo también que en ese momento se usaban un montón de cómo vamos a decir las cosas, ¿no? Por ejemplo, llévate dos, te regalamos una, cuando en realidad no se puede usar la palabra eh, regalo, ¿no? Y teníamos que buscar la manera legal de. Y bueno, y acá lo mismo, ¿cómo encontró una manera legal dentro de las reglas, de las normas, para este, poder eh, lograr eh, más belleza? Seguir engañando, el light, que, sigo, que termino con el concepto anterior diet y light mucha gente cree que light ah, es eh, bajo en calorías entonces como libremente no no light por, por ley significa que el producto tiene un 25% menos de algo tiene 25% menos que el producto estándar de algo sí. ese algo puede ser sal puede ser fibra puede ser azúcar puede ser grasa, puede ser cualquier cosa no significa que sea hipocalórico light tampoco sí. ¿Eh? bueno y hay otra cosa que vos una vez explicaste que también tiene, bueno algunos aditivos generan como esto que el cuerpo no sabe reconocerlos y los acumula entonces al final el efecto es contrario a lo que se quiere lograr eh, comiendo ese tipo de alimentos eh, que no tienen sabor, entonces le, le pone un aditivo que en definitiva el cuerpo no reconoce, no lo puede digerir bien y a largo plazo genera... Sí, sí, bueno, eso ya vamos a lo que es el impacto a nivel eh, inflamatorio. Para ese tema recomiendo la charla de bases y fundamentos okay. que está en la, en la página. En esa charla hablo de cómo todos estos productos que vos mencionás, productos químicos, se depositan en los tejidos y terminan produciendo inflamación pero no va al, al tema de hoy. Ok, ok. Y acá Mónica pregunta si hay que ver las etiquetas si esa es toda otra charla tuya. Bueno, de... Sí, de... la última, Mónica, Mónica la conozco, saludos Mónica, eh, la última charla que subí al canal de YouTube fue una entrevista que me hicieron en, con motivo de la ley de etiquetado. Van a hacer todo lo que quieran con las etiquetas, no sirve el etiquetado, no sirve. El producto industrializado es eh, insalubre y poco nutritivo per se, le pongan la etiqueta que le pongan, ¿sí? Entonces, yo soy partidario de que no hay que leer más etiquetas, o sea, si el producto viene empaquetado viene de la industria, y si viene de la industria te están engañando, no lo consumas, directamente, por eso el eslogan mío, que todos los que ya me conocen saben lo que estoy por decir, es más cáscaras y menos plásticos, ¿sí? Ajá. Consumir más alimentos envueltos en cáscara, que es el envase que te da la naturaleza, y menos alimentos envueltos en plástico, que es el, que, el envase que utiliza la industria. ¿Sí? Sí. Porque en la etiqueta se la van... Esto viene desde el, el informe McGovern en el año 84, fue 86, donde eh, se vio cómo el coleste, la grasa animal podía producir enfermedades cardiovasculares y por eso había que bajar los productos de origen animal. Saltó la industria ganadera, casi lo cuelgan a McGovern, y ese, ese nunca salió esa normativa. ¿sí? La industria se encargó para... Dibujarlo de alguna manera, ahí si uno estudia, estas son las cosas que yo, que yo estudio de historia, no, no soy adepto a la historia, pero estudié cuando aparecen las cremas eh, y todos los productos eh, descremados es cuando aparece esta ley. Ah. Pero claro, la industria no va a desperdiciar la materia prima, esa materia prima te la claro. van a terminar metiendo en otro producto. Claro, hay que aprovecharla ¿sí? Y ahí surgen otros pro la leche cultivada hoy ya desapareció, ah, claro. porque hubo leche cultivada un tiempo, entonces todo ese tipo de aparición y booms de productos tienen que ver con mercado, sí. ¿eh? cómo se fue la evolución y el aumento del azúcar en el mundo tiene que ver con lo que fue la colonización de Estados Unidos, Cuba y la segunda guerra. Sí. Esas son todas uniones que hago yo en mi cabeza loca. Eh, pero bueno, algún día podríamos abordar eso, es muy interesante. Cuando oh, aparecieron los quesos en la industria norteamericana porque, porque necesitaban activar cierta uh -huh. industria. Uh -huh. Todo eso es cuestión de mercado y los valores y todo tiene que ver con el, con el mercado. Bueno, acá, eh, bueno, Silvina, hola, Mariana, hola, alimentos naturales, nada de alimentos con packaging, dice ¿no? ¿Algo o comentar sobre ayunos intermitentes y ayunos prolongados? Pregunta Mariana. Bien, eh, no es el tema de la charla, pero vuelvo a, a... yo voy siempre a lo mismo. Hoy nos dicen, eh, yo digo más cáscara, menos plásticos. ¿Por qué? espera que no me quiero olvidar. ¿Cuál era la pregunta? Eh, sí, algo ah, sobre los, zumos, los ayunos. Ayun. Eh, dicen que es bueno comer, que hay una dieta saludable. No, no existe la dieta sana. No hay alimentos saludables. Hay alimentos que son normales, que el hombre comió toda la, durante toda la evolución de su especie. Lo que pasa hoy es que hay alimentos que producen enfermedad. Entonces no es que una naranja sea más sana que un alfajor. No. Un alfajor te enferma. La naranja es lo normal. No es más sana. Es una fruta, es un alimento normal. Está en la tierra, sale de la tierra. Claro. Es comida sana. Entonces... Por eso yo quiero modificar el concepto. ¿Y qué tiene que ver esto con lo de los ayunos? Contestando la pregunta de, de la. ¿Oyente? ¿Cómo se llama? Médica ah, Psiquiatra, Mariana. Es mi socia en Mamá Cuántica. ¿Cómo se dice a los que miran? Oyente, eh, pues, bueno. Seguidores. seguidores. Eh, sí, porque acá estamos en Instagram, seguidores. En Facebook está activo. ¿no? Estamos seguiendo en Facebook. Hola los de Facebook. Sí, hay preguntas, hay preguntas. Bien, hay preguntas bien, en Espera que Facebook. le termino de contestar a Mariana. Mariana, ayuno intermitente. Cuando uno va a la evolución del hombre. El hombre se levantaba y no tenía para comer a la mañana, a media mañana, al mediodía, a la tarde y a la noche. No, normalmente comíamos dos y con suerte tres veces al día. Entonces no es que el ayuno intermitente sea saludable. Lo que pasa es que hoy comemos todo el día. Mm. Y eso no es normal. Okay. Lo normal es comer, comer, comer menor cantidad. ¿Sí? No es que el intermitente sea saludable. Comer intermitentemente es lo habitual, es lo normal en la evolución del hombre. Está, es insalubre comer todo el tiempo. claro Eso de comer todo el tiempo, seis comidas por día, es una técnica de la industria, que mm. maneja la carrera de nutrición. Claro. Bueno, y y yo quiero tema. agregar, así, un, mi aportecito, que no vamos a hablar porque no va a dar tiempo, está lleno de preguntas, que es el tema este de cómo la, la persona con toda esta... Eh, afectación de los medios de comunicación, va perdiendo la conexión natural que tiene con su propio hambre de cuándo comer, qué comer, cuándo dejar de comer, pero si uno empieza a conectarse con la respiración o con cierta conciencia del cuerpo, el cuerpo tiene su sabiduría y sabe reconocer qué necesita, cuándo lo necesita, yo lo suelo hacer eh, cuando voy a sentarme en un restaurante a comer, me tomo segundos porque el cuerpo, para oírlo, hay que darle unos 20 segundos más o menos, como para saber, para escuchar ese lenguaje que es más intuitivo, no es racional. Si la respuesta es racional, muchas veces es, es, es más, perdón, si la respuesta es inmediata, muchas veces es más racional que intuitiva. La intuición se lleva su tiempo en tomar lectura o escanear, digamos, que en ese cuerpo, eh, en ese momento, ¿qué quiere comer? Por ejemplo, proteínas o vegetales o hidratos. Y después, bueno, de nuevo la pregunta, cuando estoy comiendo, ¿sigo teniendo hambre o ya estoy satisfecho? Si uno automatiza este tipo de procesos, el cuerpo sabe, es bastante sabio. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que una vez que generamos esta adicción que vos decís, y bueno, ahí nos confundimos, ¿no? Sí. Confundimos el hambre real con lo que es toda esta eh, compulsión a la comer, y a veces hasta por ansiedad también. Y como ¿no? lo que decía, volviendo a lo que le decía al principio, confundir placer o satisfacción con felicidad. ¿sí? Nos claro. han engañado en ese aspecto. Eh, vos estás comiendo y estás saciando la falta de una sensación que tendría que venir por otra por otros medios uh -huh, uh -huh. Uh -huh. bueno eh, qué preguntas más hay tenemos de, del público y tenemos también de, de Facebook alguno del público sí Analía sí yo quería quería preguntar al doctor yo como consumidoras de harinas en general pan pastas y demás es verdad que producen adicción bueno porque yo hablé de él gracias por la pregunta gracias Analía eh, yo hablé de los azúcares uh -huh. y de las grasas como productos adictivos porque actúan sobre ese centro. Pero la harina blanca hoy es un hidrato de carbono, pero como viene presentada es casi un azúcar, porque la harina blanca enriquecida según la e 25630, si uno la mantiene un rato nomás en la boca, ya va a sentir un sabor dulzón. Se digiere tan rápido que rápidamente se convierte en azúcar. Wow. Entonces puede elevar el índice glucémico. Alter el índice glucémico es eh, la cantidad de azúcar en sangre entonces, aunque no sea azúcar como se digiere tan rápido rápidamente la absorbemos se aumenta el azúcar en sangre y activa el centro de adicción de satisfacción por eso genera adicción una, <ríe> una vez me decía alguien no, pero a mí, yo como porque me gusta comer harina, porque me gustan los, los farinazos digo, no, vos comés harina porque sos adicto y si yo les digo, ustedes dejen las harinas de un día para el otro. Mm, te ansioso. La gente me dice, este, yo lo hago. Y cuando lo intentan hacer, leyendo etiquetas, porque hoy hay productos que ni el jamón tiene harina. Un jamón cocido tiene wow, harina. El jamón. Entonces, cuando yo eh, consumo eh, este producto, quiero dejar de consumirlo, tengo que leer todo aquello donde está incluido. Si yo lo dejo de golpe, he visto hasta síndromes de abstinencia. Sí, con el visto? azúcar también. Yo he con visto, la visto documentales de chicos. Con la niña he visto síndromes de, de abstinencia. Entonces la gente no lo puede dejar. Es más, una vez, casi, me vino a jurar el marido de una paciente porque se había puesto tan ansiosa, le había agarrado un síndrome de abstinencia que durante dos días no lo dejó dormir, lo trató mal, y wow. dijo, ¿Qué, le estás, qué, ¿qué medicación le está dando a no, mi mujer? Y, y casi me vine a pegar al consultorio por lo nerviosa que estaba la persona. Y estaba haciendo un síndrome de abstinencia a harinas y azúcares. ¿sí? Y otra forma de demostrar eso, que estoy en lo cierto, eh, si yo les digo, eh, mira, eh, Analía tenés que dejar el repollo porque sos alérgica. ¿Qué problema te haces? Lo dejaste de un día para el otro. ¿Qué, qué, qué, problema, qué dificultad te <ríe> puede generar dejar de comer repollo? No lo como más. En cambio, dejar harinas puede ser todo un desafío. ¿Por qué? Porque produce la Sí. Gracias, doctor. Lo que sí les pido es que, por favor, se suscriban. A los YouTube, a, a Insta, a, arroba, a Malivitales, porque últimamente por los, el cambio de algoritmo, que alguien me tiene que explicar qué es, <risa> este, están justamente dificultándome la producción. La...